En la moción lo que proponemos precisamente es eso, que el Ayuntamiento, como parte de los poderes públicos, en cumplimiento del 51 de la Constitución, se ponga de parte de consumidores y usuarios. Ahora, hay una serie de puntos que son de instancia a otras Administraciones y otros que son de cosas que, el Ayuntamiento, que proponemos que el Ayuntamiento implemente. Eh, planteamos que el Pleno insta al Gobierno de España a que cualquier sistema de reclamación extrajudicial, es decir, que corrija el decreto, y que cualquier sistema de reclamación extrajudicial contemple eh, que se imponga el pago proactivo, es decir, previo. Del, por, previo, es decir, el banco tiene que tiene que pagar completo de la totalidad, no te hago una quita y y que se favorezcan mecanismos de reclamación colectiva, que es algo que tampoco contempla el, el decreto, independientemente que el cálculo de cada tal, pero que la reclamación sí. pueda ser colectiva. Luego, eh, lo mismo, eh, que el Ayuntamiento ofrezca al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía y al Colegio de Abogados eh, toda su colaboración para minimizar el impacto negativo para los consumidores, eh, que tendrá el previsible aumento de las demandas. Eh, en una Administración de Justicia que ya de por sí está, está recargada. Y para que, para que haya tutela judicial efectiva tiene que haber recursos. Eh, en ese mismo sentido, instar a la Administración central y, y autonómica a eliminar los obstáculos que se puedan encontrar de nuevo consumidores y usuarios al ejercer sus derechos eh, y, concretamente, que se refuerce el turno de oficio del Colegio de, de Abogados y, en segundo lugar, la derogación definitiva de las tasas judiciales a pymes y ONGs que todavía siguen en vigor, que es algo que de, de camino en todo esto, cuando todo esto estaba pasando, se ponen las tasas judiciales en el momento en que más en el pero momento ya, en que más no. necesidad no había. Y entonces, recordamos que siguen vigentes las de ONGs y pymes, que se pueden ver afectadas, por también también fueron, también fueron constituyeron hipotecas, pues que se eliminen. Y luego, en cuanto a cuestiones, a cuestiones que planteamos que el Ayuntamiento haga, es que establezca un protocolo de información sobre cláusulas abusivas y derechos del consumidor, planteamos que este protocolo se defina en colaboración precisamente con las asociaciones de consumidores y de afectados, y que se forme a todo aquel personal del Ayuntamiento que esté de cara al público. Que además sabemos que todo funcionario público, igual que los funcionarios de la banca, de, de la banca eh, en su lo que decía es, es que tienen que estar pasándolo muy mal los funcionarios de la banca, y estamos seguros de que los, los funcionarios públicos están deseando de colaborar en esto en, est, en estos procesos y en esa defensa de la ciudadanía. Entonces, que se forme a, a cualquier persona que esté de cara al público. Y, además, el segundo punto, que se refuerce de forma extraordinaria con los medios técnicos, materiales y humanos, aquellos servicios municipales que intervengan concretamente en el asesoramiento sobre cláusulas abusivas en contratos eh, hipotecarios eh, y que se, que se haga una dotación adicional en estos recursos, mm, que, como además ha explicado Pilar, es que están muy, muy mermados hasta el punto cero.